Hola fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien el día de hoy. Estoy muy contenta y a la misma vez un poco nerviosa de estar haciendo este video. Enseguida les voy a decir por qué. Todo este rollo de la muñeca maldita llegando a mi casa pues, ha dado un giro drástico. Todavía no sé si bueno o malo. Definitivamente le va a agregar algo extra a toda esta experiencia que estoy a punto de vivir junto con ustedes, pero todo no sé qué tan bueno o malo sea esta situación, más adelante les voy a contar el porqué Pero bueno, consideremos esto como la primera actualización y cosa extraña que ha ocurrido con la muñeca y ni siquiera me ha llegado todavía Yo sé que muchos están muy ansiosos Yo también, de hecho estoy ansiosa Y nerviosa al mismo tiempo Se me olvidó el micrófono Ok, ok, ya regresamos Una disculpa, eh, ando un poco como Telequectangue y se me olvidó traer el micrófono Pero ya lo puse, si se escuchó un poco bajito Este minuto pasado, una disculpa Pero en fin, lo que les decía es que Todo ha sido Un poco extraño Todavía no tengo la muñeca y están pasando ya cosas raras O sea, pero bueno Antes de comenzar, les dejo rápidamente aquí Mi TikTok, si encuentran algún caso Raro que ustedes quieran que yo hable Por favor, etiquétame por allá Si consideran ustedes que a lo mejor se arma un video Nuevo o algo así, etiquétame Para yo ir a checarlo De este lado les dejo mi Instagram, les recomiendo que me sigan Por allá, de verdad pasan muchas cosas por allá Que no necesariamente subo A YouTube y pues los códigos de Among Us Y demás, todo es por allá Y aquí en la parte de abajo les dejo lo que es mi perfil de Facebook Bueno, no mi perfil, o sea, mi página Todos los días tienen memes por allá Y pues ahora sí vamos a comenzar con este video Que no sé cómo va a estar Ok, bueno, básicamente todo empezó así Yo la muñeca ya la había pedido Desde hace tiempo, desde que les dije y pues bueno, total, entonces yo hablé con la mujer y le dije, oye pues fíjate que pues creo que esta, bla bla ok, se hizo el pago, todo muy bien, viene de otro país, entonces me dijo, no, pues es que como yo lo mando por correo, entonces pues va a tardar un tiempo, porque les digo, viene de Estados Unidos, y yo así como está bien, de todos modos, a mí me interesaba como ya tenerla en octubre. Entonces, pues ya es octubre, no ha llegado y yo poco a poco empiezo a sentir la presión de que Ok, o sea, si no me has mandado nada, pues ahorita tramito lo que es de la devolución de mi dinero Y pues compro en otro lado, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, yo soy muy tolerante con este tipo de cosas, a lo mejor no debería ser tanto Pero le mandé un mensaje y le dije, oye, eh, pues cómo va todo, cómo va el envío, este, necesito que me digas por dónde va o qué va a pasar porque pues yo necesito que ya pues ya llegue en primera, lo primero extraño que, que yo vi fue que yo le digo a ella la muñeca y ella me contesta como si fuera una persona viva la muñeca o sea no me dice no sí la muñeca o tu juguete o lo que ustedes quieran no no no me habla así como ella ya va en camino no te preocupes está tomando su tiempo y así como Ok, muy bien, todo perfecto Ahora, les digo, eso fue por cómo inició todo De repente, pues me levanto un día Veo mi celular y veo que tengo un mensaje de esta mujer Y básicamente, o sea, en pocas palabras me dijo que algo se le pegó a la muñeca Y yo así como... Como que se le pegó, o sea, viene maltratada o a qué te refieres Y me dijo, no, no, no, es que alguien se le pegó Y yo, yo así como... ¿De qué me estás hablando, mujer? Por favor, dime, dime ya. Ok, básicamente se le pegó esto que ustedes van a estar viendo en pantalla. Es un conejito, y yo así como... Ok, ¿cómo, cómo ocurrió esto? O sea, cabe aclarar que yo no hice un pago extra por esto. Ok, ella dijo que se le pegó, y me dijo, ¿sabes qué? Es que como este paquete es más chiquito, te va a llegar antes. De hecho, ya se supone que esta semana tendría que llegar. Y yo, ok, ¿pero qué es? Y me dijo así de que es un juguete que viene como atado a la muñeca, es como su amigo, vamos a ponerlo así, y pues se quiso ir contigo, como por acompañar a la muñeca. Y yo así como, ok. Hasta ahí todo yo así como, ah, pues perfecto, o sea, pues por mí mejor ya tendría dos objetos con los cuales estar como experimentando, ¿no? Después me manda otro mensajito y aquí fue donde yo dije, what? O sea, a mí me suena que esta mujer se quiere deshacer de esta cosa y aprovechó para... Y aprovechó para enviármelo o aventármelo o como ustedes lo quieran tomar. Porque básicamente me puso, oye, aquí una pequeña nota. Aquí les voy a dejar el mensaje para que vean que no miento, ¿eh? Te voy a hacer un favor. Y yo así como, no, está bien, gracias. Eh, te recomiendo enterrar todo lo que te lleve, lo que te llegue, perdón, excepto el conejo, el pendiente y las fotos. Yo te recomiendo que quieras enterrar todas las fotos que puedas, porque hay varios demonios que están impresos como para ti. Básicamente me está diciendo que hay como, uh, o sea, que algunas piezas, o sea, no nada más viene el conejo, me mandó un, otra foto que es esta piedra, Ah. Uh, ¿Qué dice? Seven. O seven de tie. O Sever de tie. Es una piedra. Se ve como que ella está manchada en las manos. No sé si ella la estaba pintando o qué. Pero es, es una piedra. Y básicamente me está diciendo que cierre que todo. Y yo, así como. Entonces, ¿por qué me lo mandas si lo tengo que enterrar? Me dijo así de que. Este. No, pues es que. A ver, aquí la traducción en español dice así como de que... los demon eh, También puedes enterrar los pedazos de papel que vengan, porque pues tienen un ritual escrito adjunto. Todos los lazos con demonios son bastante malos, así que pues para tu protección, pues entierra todo. Entierra a Sever the Tide, que es básicamente lo que estábamos leyendo en la piedra. La, la piedra se llama Sever the Tie, que lo entierre, porque pues podría invocar otro demonio por tu compra. Y... Eh, cualquier pregunta, avísame Ok, thank you Y ella así como que, ah, no, no hay problema Pero pues sí, sí te recomiendo Básicamente que lo entierre Entonces, básicamente, como a mí me interesa ¿Qué es lo que me va a llegar? Yo le pregunto, oye, a ver Está bien, yo acá lo voy a recibir Digo, si ya me lo enviaste, pues ya lo voy a tener que recibir ¿Qué es lo que me enviaste? Y esto fue lo que me dijo. O sea, aparte, creo, quiero que vean... No sé si ustedes reconozcan este tipo de monos. Yo, sinceramente, es que nunca había visto algo parecido. Parece que los ojos y la boca y la nariz están pintados a mano. Ya lo voy a saber ya hasta que llegue. Ok, dice aquí. Esta muñeca de conejo rosa fue recogida por primera vez en un carnaval en una zona rural. Esa es la historia que me mandó de este mono. Eh, la niña que lo recogió lo tuvo hasta la edad adulta y lo usó varias veces en hechizos ocultos. Finalmente, cuando la niña creció, se puso tan, tan triste que trató de um, idioma gatito, ya saben, hacer la automatación. Y murió por un momento antes de que los médicos la devolvieran a la vida. Este conejito también estaba ahí cuando su hijo, eh, por nacer, llamado Septiembre. Y me lo mandó en Septiembre. Eh, fue encontrado deforme. Porque le... ¿Qué? Disparo por encima de la ecografía ya que el niño había sido el resultado de que el padre biológico era un seguidor del demonio. No voy a decir el nombre. Ustedes lo van a estar aquí leyendo. También este año, después de pasar por la muerte de lo que había sido su infancia y de lo que habría sido su propia muerte, dos seres queridos, uno desde uno dentro de la casa de la niña y uno fuera, murieron en solo una semana. Todos los apegos, objetos y conexiones que esta chica que tenía con el demonio, bla, bla, bla, están malditos. Esta es una muñeca de conejo maldita y no se recomienda para aquellos que son débiles de corazón. Recuerda usar guantes y ponerlo en una caja tan pronto como lo recibas. No sé si esto sea una broma. No sé qué onda. Pero bueno, eh, pues me dijo que se le pegó a mi muñeca porque pues es. Amigo del espíritu que supuestamente viene en mi muñeca. Obviamente puede ser un troleo, pero no me suena a nada que yo haya escuchado antes. Haciendo más mi investigación sobre lo que es el demonio que se supone que para lo que se usó este muñeco, pues sí existe. Y dice que, dice que básicamente eh, significa destrucción o predicción. Entonces... Les digo, a mí me suena que la mujer se quiso deshacer de esta cosa Y ha de haber dicho, ay, ya, ya, ya, aquí se lo mando Te lo regalo, se le pegó el pretexto que haya sido y pues ya Entonces, es así como, me va a llegar porque ya lo mandó Porque pues la mujer conoce mi dirección y ya lo envió Entonces, ¿cuándo va a llegar? No tengo idea O sea, quiero pensar que esto de que Eres fuerte de corazón, sí soy fuerte de corazón y por eso es que quiso venir conmigo si es que eso fuera O ese es el rollo que me está aventando como para yo decir Ay, sí, qué padre, yo aquí te lo cuido Pero definitivamente si yo veo que esta cosa está muy extraña, yo se lo voy a regresar O sea, no importa lo que cueste, ahí te va tu cosa porque esto está muy raro, ¿ok? Entonces, pues vamos a ver qué llega ya primero Y definitivamente si la muñeca no llega y llegase a llegar antes el muñeco este o lo que sea eh, pues voy a pedir como que la devolución para comprar en otro lado la muñeca Y pues con esta mujer ya no voy a hacer tratos Porque pues yo no sé de qué otras cosas se quiera deshacer y me las va a mandar a mí Ok fantasmitas, entonces esto ha sido la actualización número uno dentro de octubre de la muñeca maldita ¿Qué habrá pasado? No sé Pero miren, yo eh, todo el rato que yo esté como con estas muñecas, con estas cosas Voy a usar lo que son mis collares de protección Por ahí en Instagram les enseñé este, Entonces pues ni modo Vamos a ver qué pasa Yo no tengo miedo, solamente está raro Me pone nerviosa, pero así miedo, miedo no me da Todavía no sé Voy a convencer a mi mamá de que aquí se queden las muñecas Bueno, no sé todavía Nos quiero mucho fantasmitas, espero que les haya gustado este video Díganme en los comentarios ustedes qué opinan este, ¿qué harían ustedes? Definitivamente va a ser un buen mes de octubre Un interesante mes de octubre Los quiero muchísimo, me voy a comer Porque son las 5.42 y yo no he comido Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente Besitos, bye Fantasmiux Los saludos de hoy son para Nena Velázquez Otro más para Edwin Aurea Y My Sif y otro más por, eh, por, para Marile, eh, Marile Rocha. Recuerden que tiene que estar en público eh, cuando compartan esto para yo poderlo rastrear. Si no, no lo puedo ver porque había más compartidos, pero estos fueron los únicos que yo podía ver. Y aquí están los seis comentarios del emoji secreto de Instagram. Recuerden que lo doy en historias de Instagram cada que subo un video nuevo. Los quiero, nos vemos al siguiente.